Amigos, ¿qué tal? El día de hoy les tengo un video un poco distinto a lo que estamos acostumbrados en el canal. El día de ayer me llegó un paquete que estaba esperando desde hace unos 15 días. Entonces no podía esperar para hoy para hacer un unboxing y compartirlo con ustedes. Además de que hoy estrenamos intro en el canal. ¡Comencemos! No. Muy bien amigos, este es el paquete que nos lo pedimos por Amazon y dejen mover la cámara para que empecemos a hacer el unboxing. Ok amigos, aquí ya tenemos eh, pues el paquete, vamos viendo qué es lo que está dentro. Obviamente yo ya sé qué es lo que pedí, déjame en los comentarios qué crees que puede que haya en este paquete. Yo soy un fanático de la cocina y siempre me ha gustado tener muchos accesorios para ayudarme, pues, más que nada a trabajar de mejor forma en. Entonces, algo que puede que sí me hacía falta y que yo me quería dar el gusto, pues, es unos mandiles que pedí por, por Amazon y son de la marca Pesani. Son bastante accesibles, es un paquete de, de tres y te cuesta cerca de $600 pesos, unos que serán $30 dólares, creo. Entonces, vamos a verlos. Okay, según esto vienen uno azul, uno negro y uno gris o blanco, si no mal recuerdo, vamos, vamos a ver qué trae el paquete. Okay, pues este es el azul, se ve bonito, ahorita los vemos a más detalle. Ah, era gris el otro. Aquí está, es la tela se siente sí, como mezclilla. Y este de nuevo acá, pues es el negro. Vamos viendo qué les parece. A mí me gustó mucho este, el gris. Vamos viéndolo así, desdoblándolo. Está un poquito pequeña la toma, pero a ver si lo alcanzan a apreciar ustedes también. De largo ha de medir cerca de un metro y cachito, supongo. Trae sus dos bolsas, que pienso yo y a mi gusto, me hubiese, me hubiese querido que, que las bolsas estuvieran un poquito, más, un poquito más separadas, que una estuviera como por acá y la otra estuviera por acá y aquí estuviera un hueco en medio, pero se siente bien, trae su costurita y todo, la parte trasera. Pues sus cintas para amarrarlo y para colgarlo Ah, mira Trae una Una ajustable Entonces A ver, voy probándome uno Amigos, una cosa que se me olvidó decirles es que si ustedes quieren adquirir estos mandiles, toda la información se la voy a dejar acá abajo en la descripción. No se te olvide dejarme en la caja de comentarios cuál te gustaría más a ti, el negro, el azul o el gris. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós.